Hola, soy el arquitecto Paul, residente de obra del edificio multifamiliar Neo 18. En las partidas de arquitectura, a nivel de albañilería ya se tiene avanzado el piso 12 y el piso 13. En el piso 12 esta semana estamos culminando al 100%. En las partidas de pintura se vienen trabajando los pisos 4 y 5. Esta semana se ha venido avanzando con el tarrajeo de los pisos 9, Piso 10, ya se tiene un avance del 83%. En las partidas de albañilería se vienen trabajando los pisos 11 y el piso 10, ya se tiene un avance del 95%. Se viene avanzando con el tarrajeo de la fachada de Galaxia, se tiene un avance del 65%. Para más avances de obra, síganos en nuestras redes sociales. Somos Ancosur, vive diferente.